Puebla ocupa los primeros lugares en defunciones por COVID en poblaciones indígenas. De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta el corte del 4 de julio de 2022, el virus provocó la muerte de al menos 416 indígenas por el virus SARS-CoV-2. En la entidad, la segunda ola de contagios por COVID-19 fue la más mortífera para la población indígena, ya que estimaron al menos 145 defunciones de las 1.274 documentadas en el país, lo que ubicó a Puebla como el tercer estado a nivel nacional con más bajas. En contraste, la cuarta ola de COVID ha representado una incidencia menor tanto para la entidad como para el país, pues solo se estiman 11 fallecimientos. Es importante destacar que los pueblos indígenas se encuentran entre las poblaciones más vulnerables pues experimentan un alto grado de marginación socioeconómica y corren un riesgo desproporcionado en emergencia de salud pública.